Tú, Laika Member, hiciste posible una vez más que los refugios de tantos perros y gatos tuvieran una donación con más de 2 toneladas de alimento. Mi nombre es María Camila Campos, fundadora de Refugio como Perros y Gatos. Llevamos 5 años rescatando. En estos cinco años hemos dado 510 animalitos en adopción. En este momento tenemos 72 a nuestro cargo y hoy Laika nos hizo una donación espectacular de mucha comida para llenar todas las pancitas de los gorditos que están en la gatera y de los gorditos que tenemos en hogar de paso. ¡Gracias, Gracias Laika. Laika! Estamos listos para seguir con nuestra misión y recordarte que el amor por los animalitos, todo lo puede. Laika, Laika.